el premio mayor por 2 mil millones de pesos. Atentos a sus billetes porque pueden ser los felices ganadores en esta noche. Invitamos al público televidente a que se abstenga de comprar juegos ilegales e igualmente sean denunciados ya que afectan los recursos para la salud. Premio mayor de la Lotería de Manizales para ese 10 de mayo por valor de 2 mil millones de pesos corresponde al siguiente número. 4. 6, 9, 4 de la serie 200. Premio mayor de la Lotería de Manizales para este miércoles 10 de mayo de 2023, sorteo 4798 por valor de 2 mil millones de pesos, corresponde al 4694. De la serie 200. Atentos entonces a sus billetes porque pueden ser los felices ganadores en la noche de hoy. Antes de finalizar por supuesto esta transmisión, les preguntamos a nuestro delegado si el resultado y por supuesto este sorteo son correctos. Buenas noches delegado. Muy buenas noches, los resultados son correctos. Siendo correctos y aprobados de parte del delegado en la noche de hoy, felicitamos.